Puedo. Puedo. Eso es lo único que venís a decir. Puedo. Tú pudiste haber dicho y haber hecho muchas cosas, pero no hiciste. Hagamos algo. Eh, dame, dame un minuto. Mi amiga, mi mamá. Llegamos al paraíso. Mira qué cosas tan ricas. Ay, no, yo vine a lo que vine. no, guau. de Sí, claro que sí. Señora Pilar y Clara por favor, Muchísimas gracias. amiga, estoy feliz. Amiga, mira quién está yo. ¡Ay, son ¡Sal! Hola, papi. Hola. Eh. Santi, mi hijo, ¿ustedes ¿sí que le va a tener que su mamá? No, no, no, normal. ¿Y, y vinieron a, a, ¿qué? a hacer ejercicio? Sí. Pues la verdad, yo como a, a no perder el tiempo. Y yo a deleitar la vista, mi amor. Porque mientras más ganas, más ganas. Ah, bueno, pero no, en, empiecen ya, ¿no? Sí, Filipe, bueno, vamos vamos, que estamos obrando ay. en el día sí, sí, como está, ¿eh? como presente, presente, presente, presente. Eh, Diego, ¿Cómo? ahí están no. como bien, pero, bien. bien. Mira, te presento Hola. a mi mamá. Hola, mucho gusto, Diego. Clara. Y sí, ella es una amiga. Hola. Yo me llamo Pili? Pila, pero me puedes decir Pili. Mucho gusto, Diego. Ay, es que es un modelo. Ah, sí. Qué pena, ay ayúdame ahí con mi mamá, sí, eso, eso, yo, sí. Es que... Pero, no, ¿sabes qué? Llévatela de aquí, llévatela ahí. Es que viene Mariana, ¿no? ¿Sabes? Vale, falta una, pero, hey, su mamá está muy buena, buena que sí. Mira ahí, claro, empezamos cuando termine de cambiarme, ¿listo? Eh, hacemos 10 ejercicios con 3 segundos de descanso, ya vengo. Amiga, mira lo que grabé. ¿Qué quieres que no podamos solucionar un problemas. Ay amiga, yo te dije que con ese papacito quiero todo. Ya, ya, ya, no sientan al cortado. Yo creo que se dio cuenta. Ah, Hágase la boca. Dije 3 segundos y llevan 10. Yo pues eso no es aroído. Las vi. Burpees, ¿Tío? 20. 20 burpees, no. Ah, de agua, no. Ya, ya. 20 burpees, las vi. Rápido. 20 burpees, dime. Ah. Ah, no, no, no. Burpees, llevando nada más. Son Diego. Ya le falta 18. Ay, y 5 18 más. Sí, bueno, burpees, sí. dime. No, sabe que dejen acá, me arrumemos mañana porque está muy cansada. Listo, chao. Chao, chao. Venga. Gracias, seguimos hablando. Con el ¡Quiero todo! no me querías hacer tranquilidad. culpa? ¿Cuál la culpa? ¿O Está sea más que la mía. ¡Santi! ¡Santi, mi amor! ¡Ya terminamos! Ay, venga, que no me hizo caso. Ignoro, pues. Pero, oiga, mi amor, que ya terminamos. Oiga, pero usted no pierde el tiempo, ¿eh? mi No, no, presente, presente es su novia. Ay, a mí no me haces caso, no me gusta. No, malo, te que a es que ya Venga, no, ¿y ustedes eh, estudian no, estoy en Administración de Negocios. Administración de Negocios, amigas. La carrera que yo quería seguir, pero ahorita cuando no le toca trabajar duro, pues, mi moto, para poder sacar pues un lugar. Mi amor, pues esta tan linda. Definitivamente. Venga, ¿le puedo? ¿Cómo puedo? ¿Cómo puedo? ¿Le puedo un poco? como un poco tímido, entonces, se no lo podía? Ay, Clara, y sigue con la boda pues, de la universidad. Ay, a que a mi abuela vuelva a la realidad. Ay, pero todo el día habla de ti el niño. Felicitaciones, se ¿eh? ve muy bien versión. Santi, tranquilo. Ya, ya. Sí, ya nos vamos. Ay, pero pide, amiga, venga, venga, Tómeme una foto antes de que se conmigo. Ay, otra con ella. Marianita, venga. Ya, ya. <risa> Santi, mire. Sí. Sí. Chao, Mariana. Mi amor, Chao, Santi. Ya, cómo perdón, perdón. La... Mm. Tranquilo. Mi mamá es igual, no te preocupes. Sonríe, otra, Ay, ya, ya, otra, me otra, me otra, me otra, arriba, arriba, arriba, arriba, la última, la última, la última, muy es que casi así, pues voy a subir.